Hoy he tenido el placer de visitar esto que veis a mi espalda, el plató de televisión más grande de Europa, también conocido como el Hospital Isabel Zendal. Ayuso dijo que era un hospital que iba a maravillar el mundo, pero a mí la verdad que me tienen que explicar entonces por qué los sanitarios tienen que ser amenazados para trabajar ahí. Es como si Ferran Adrià elaborara una receta que va a maravillar el mundo, pero resulta que tiene que obligar a sus cocineros a prepararla y a la gente a comérsela. No cuadra mucho, ¿verdad? Entonces es cuando Ayuso te dice que va todo fenomenal porque es el hospital donde más pacientes COVID hay de todo Madrid. No se me ocurre nada a la vez tan rastrero y perturbador como presumir de tener mucha gente enferma. Pero sobre todo, ¿cuál es el coste? Primero las condiciones, comida repugnante, baños anegados, ruido de obras por la noche, escasez de fármacos. Segundo, el maltrato a los sanitarios, traslados forzosos, cierre de camas en otros hospitales, listas negras de aquellos sanitarios que se nieguen a venir. Aquí hay que decir las cosas claras amenazar a alguien contra su voluntad, se llama mafia. Son capaces de hacer cualquier cosa por salvar al soldado Zendal. Es irrelevante si por el camino se cargan la sanidad pública, destrozan la autoestima de los sanitarios que lo están dando todo o derrochan el dinero de todos los madrileños. Es un todo vale para complacer el capricho de Isabel Díaz Ayuso.